Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Sosa y voy a hacerles esta presentación. Muchas gracias eh, a Deyanira y, y a los demás participantes en el, en el seminario. Eh, mi presentación se llama Robots y Adultos Mayores, diseño de robots para la compañía o el acompañamiento artificial. Y este es en colaboración con eh, Parisa Moradi y Anabel Hunting, aquí en la Universidad de Tecnología de Auckland de Nueva Zelanda. Eh, para haber invocado sobre el, los temas que vamos a tratar, pues es, es siempre oportuno regresar a, a la literatura y al cine, en este caso... Películas de muy distintos países, eh, de los primeros años del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, mediados del siglo XX, eh, donde se imaginaban diferentes escenarios de futuro eh, en la vida con robots, desde los apocalípticos hasta los más eh, positivos y pasando por toda una gama de, de ideas que tenemos sobre el futuro y que siguen siendo eso, siguen siendo mucho ideas de futuro que todavía no están con nosotros. Es interesante no solamente por las posibilidades que se abren con la tecnología, sino también incluso mucho más interesante me parece que a través de estos cuestionamientos eh, con la tecnología nos eh, le pongamos atención, le prestemos atención a, a, a qué entendemos por acompañamiento, por compañía, por presencia, por eh, y, y que nos sirva para redefinir y entender o, o apreciar eh, las, las cualidades humanas y las relaciones, las interacciones entre seres humanos, más allá de dejando de lado un poquito la tecnología. Estos son ejemplos europeos y japoneses de, de mecanismos, eh, vamos a decir, títeres o, o, o juguetes, eh, muñecas eh, mecanizadas que mostraban cierto nivel de autonomía y que también son interesantes, me parece, ya desde el siglo XV, siglo XVI, como para cuestionarse qué, bueno, en aquellas épocas, qué era la vida, qué era el concepto de vida, hasta qué punto el movimiento um, automatizado, vamos a decir, pero haciendo tareas humanas y, y con formas antropomórficas humanas eh, eh, que, que permitía en cuanto al, al juego con la tecnología pero también al juego con las ideas más profundas de, de las relaciones humanas y de la presencia de, de androides y bueno desde luego las historias de Mary Shelley y del de, de Dr. Frankenstein y demás, creo que son temas eh, interesantes de por sí y bueno para, para las y los diseñadores me parecen interesantes porque más allá del, del robotito, más allá de la tecnología como decía del robot eh, está el tema de eh, las casas inteligentes, los espacios inteligentes, las ciudades inteligentes. Creo que de cualquier manera, para bien o para mal, a veces para bien y, y muchas otras para mal, eh, la tecnología está cada vez siendo más uh, presente en nuestros entornos. Y creo que como diseñadores industriales, en, en mi caso, eh, es importante pensar en, en el futuro del diseño de productos, más allá de los productos pasivos, como el mobiliario o demás, o, o objetos mecánicos y eléctricos, eh, y pensar más en, esa, en, en ese nivel de agencia eh, que tienen los productos, vamos a decirles, eh, smart o, o inteligentes, antes esa palabra, bueno, tiene de por sí, desde la palabra tiene sus, sus problemas. Pero el, el proyecto aquí que vengo a, a presentarles en concreto, y no voy a, a hacerlo a detalle por tener solamente eh, un tiempo limitado, pero les invito a, a leer la ponencia. Eh, de, se desprende de esta pregunta de cómo interactúan los adultos mayores activos, y vamos a hacer un énfasis con, esta, con este calificativo de activos eh, con los productos de, productos de tecnología avanzada como los robots sociales, entonces no es, un, no es un proyecto específicamente nada más sobre robots sociales sino también y por, por cierto, robots sociales se conocen como, es para distinguirlos de los robots industriales y son los robots que tienen simplemente, se conoce como robots sociales los robots que tienen interacción cotidiana con el ser humano en espacios eh, donde están los seres humanos y este es, bueno, se desprende de la tesis doctoral de París, la segunda autora de, de este artículo. Eh, quisiera empezar con unas notas de Fernando Martín Juez, de su libro, eh, Contribuciones hacia la Antropología del Diseño, del 2002, eh, donde dice que las y los diseñadores profesionales son especialmente eh, expertos, expertas, en anticipar los efectos de decisiones sobre las necesidades, identidades y configuración del, del ambiente. Pero esta, esta capacidad de anticipar los efectos, en este caso de los robots, vamos a decir, o de las tecnologías uh, emergentes, avanzadas, creo que es eh, una oportunidad para las y los diseñadores, pero también una responsabilidad de, de pensar en, en 15, 20, 30 años cómo van a estar, cómo van a ser diseñados estos, estos robots, esta tecnología, también dice Fernando Martín Juez en su libro que las destrezas y las habilidades del usuario, de los usuarios, se fusionan a la función de los utensilios o de los artefactos. Y esta fusión me parece interesante y la vamos a, a mencionar en este estudio, en cómo se enmarcó este estudio, porque este estudio busca analizar de manera inductiva eh, escenas en las que tal fusión se da de manera natural entre las personas y un pequeño robot social que usamos. Y el tercer punto sobre Fernando, eh, que, que hizo Fernando en su libro, es... Eh, que los objetos podemos cargarlos de sentido, eh, asignarles un carácter propio y darles un alma. Y bueno, él habla desde el exprimidor de limones hasta, hasta las cocinas y cualquier objeto diseñado. Obviamente aquí al pensar en, en productos mucho más activos que son capaces de tener sensores y, y movimiento y, y cierta capacidad de comunicación y de, y de computación, de, de procesamiento computacional, eh, bueno, pues es, creo que es mucho más relevante hoy que hace 20 años que escribió Fernando este libro, eh, preguntarse cuál puede ser el alma de los robots. Eh, este fue el robot que usó Parisa para su estudio, y hizo, hizo una, un, una evaluación de muchos robots que había comercialmente en el momento. Y algo interesante es que el robot estaba, desde su diseño y su presentación y su venta, se vendía como un robot, un robot muy emocional, con un diseño emocional avanzado. Incluso emplearon para el diseño de las expresiones las pequeñitas expresiones faciales en el robot emplearon animadores eh, que trabajaron en Pixar, en las películas de Pixar. Y bueno, conectado a internet, tenía, tenía el, el robot capacidad de entender eh, el habla y de responder a comandos y de tener una camarita de video. Entonces puede ver caras, puede reconocerlas. Entonces es, es pequeñito, pero y, y de bajo costo. Eh, creo que el límite que tenía Parisa como criterio eran menos de 100 dólares, este, este robot lo cubría. Y, pero bueno, sí tenía eh, bastantes funcionalidades, ¿no? Este es eh, simplemente un mapa de, de las metodologías que se usaron eh, la, el, desde, desde la posición ontológica, epistemológica del proyecto y eh, cómo conecta Parisa para llegar al diseño de su estudio, cómo conecta teorías de, de user experience, diseño de experiencias, eh, teorías de diseño y emoción y teorías de adopción de la tecnología también. Este es el diseño del estudio que hizo Parisa, eh, expresado de manera gráfica. Con unas, eh, empezó ella con unas, bueno, el reclutamiento de participantes con ciertos criterios. Ella empezó con, eh, invitando a, mayores, a personas mayores de 65 años, activas, quiere decir eh, gente que no está en un asilo o en un hospital, eh, que no necesita asistencia para la vida, sino que vive una vida en su, en su espacio doméstico de manera eh, independiente. Eh, algunos de ellos todavía trabajando, otros ya en el retiro. Entonces, ella empe empezaba con una entrevista por cada participante de un par de horas, entendiendo un poco sus percepciones de la tecnología y sus usos de la tecnología. Después hacía una, un estudio de usabilidad eh, para orientar y para, para presentar al robot y para, para darle una, una, una presentación, una introducción a, a la persona, al, al robot, que supiera las capacidades que éste tenía. Uh, después, seguido por una etapa de dos semanas, donde el robot se deja en la casa de la persona, de, de la persona que participa, y se le invita a, a vivir con el robot por dos semanas, eh, habiéndole demostrado las, las tareas y las capacidades que tiene el robot y simplemente dejándole que, que interactúe con el robot. Y, se le, y le dio, les dio Parisa un, um, un diario, un diario con cierto formato, con ciertas preguntas, para que las personas fueran este, pues cada día o cada par de días eh, llenando el diario con sus experiencias eh, con el robot en casa. Eh, esto sería por, un, por una entrevista de salida, una entrevista después de las dos semanas donde París regresaba a la casa de las personas y tenía otra vez una conversación de dos horas con algunas preguntas de cómo había cambiado su percepción de la tecnología, su percepción de la privacidad, eh, su interacción con, con el robot, cómo veían ellos el futuro de, de este tipo de productos eh, avanzados tecnológicamente. Bueno, en la tesis, pues, hay cinco temas principales que Parisa analiza a partir de la, de, de la información. Yo, obviamente, en este, en este artículo no tenemos tiempo para las cinco, pero me interesaba compartir con ustedes el tema de compañía o de acompañamiento artificial, porque además, bueno, esto fue hecho antes de la pandemia, antes de, de, de COVID-19, pero, eh, pues, este tema en particular de la compañía, del acompañamiento, se volvió incluso mucho más importante ya con la pandemia. Eh, rápidamente algunos resultados, no me quiero expandir mucho porque no tenemos mucho tiempo aquí, pero esta es una gráfica que muestra de, de cinco personas seleccionadas, de los participantes, eh, simplemente porque son representativos de la gran variedad que hubo, su, su jornada o su, o su proceso emocional de cómo ellos lo reportaron a partir de, en, durante los eh, 14 días del estudio, cómo se sentían respecto al, al robot, y simplemente se les da una escala lineal, sin palabras, nada más visual, para que ellos mismos fueran como reportando cómo se sentían con el robot. Pueden ver ustedes ahí la línea amarilla, una persona que empezó pues no muy, muy, no muy feliz con el robot, pero subió y se mantuvo las dos semanas muy satisfecha con el robot. Eh, otros que fluctuaban, subían y bajaban, otros que se mantuvieron eh, como hasta cierto punto indiferentes o, o neutrales. Y bueno, lo importante aquí que quería mostrarles y que pueden leer más en el artículo y también la tesis de París que ya estará eh, en los próximos días, de hecho, disponible en, en, en la página de la universidad, es la, las grandes diferencias, incluso en, en un grupo tan pequeño de 15 personas, las grandes diferencias de, de experiencia emocional, vamos a decir, que tuvieron con el mismo producto. En respecto, con respecto al, al acompañamiento artificial, vamos a decir, por máquinas o por robots, eh, aspectos positivos fueron que el robot hacía un reconocimiento personal, eh, identificaba la cara de la persona y, y usaba, eh, decía su nombre, eso lo veían ellos como algo muy positivo. Eh, tuvieron, hubo, el robot tuvo interacciones eh, sorpresa interacciones inesperadas, que de repente hacía cosas que la gente no se esperaba que pudiera hacer o que fuera a hacer en ese momento. Eh, hay ejemplos en el, en el artículo y en la tesis hay más, pero bueno, eso, eso pareció interesante porque entonces parece que se aprecia el, el salirse del, del script, el salirse de lo que se espera que haga alguien. Esa parte con sorpresa que puede ser positiva o negativa, pero es un elemento inesperado, lo veían como algo, algo favorable. Obviamente hay aspectos de personalización, también lo vieron como algo que, que se va a necesitar trabajar mucho más, pero bueno, eh, ellos pedían, los, los participantes pedían que más bien si se van a diseñar acompañantes artificiales no humanos, que, es, que, que lo que hicieran, cómo lo hagan, que sea diferente, que se marque diferencia y que no se trate de imitar ya el concepto de compañía como, lo van, como se da entre humanos o con, o con mascotas o con plantas eh, y algo interesante es que cuando hablaban de, de acompañamiento artificial ellos no querían que todo fuera uh, positivo que todas las interacciones fueran positivas ellos reflexionaban y valoraban que de repente tener interacciones negativas o, o neutrales era importante eh, siempre y cuando ese, todo ese con, eh, conjunto de interacciones fuera eh, percibido como genuino, como, como auténtico y no como un script que va a repetir lo mismo siempre, por ejemplo. Y bueno, esa idea de tener otro tipo de seres de compañía. Algunas recomendaciones finales, por ejemplo, para la investigación, con este proyecto aprendimos mucho eh, cómo ver a los usuarios, en este caso a los adultos mayores, ya no desde un punto de vista de déficit, de, de, de, de, de que pierden capacidades cognitivas o, o movilidad o lo que sea, sino dejar eso de lado y más bien valorar y centrarse en las fortalezas de los adultos mayores. Gente que tiene mucha más sabiduría mucho más tiempo disponible mucho más eh, a lo mejor otro tipo de, de, de habilidades que se desarrollan con, con los años eh, también pasar del en, en este en esta área de, de diseño y diseño emocional y el diseño de, de robots en estas áreas hay mucho metodología eh, de laboratorio o incluso etnográfica pero pero muy episódica. y vimos la importancia de estudiar interacciones sostenidas en el tiempo en ambientes, eh, vamos a llamarles domésticos o, o en ambientes naturales, vimos eh, que para la investigación también es necesaria, eh, urgente, pues, tener una taxonomía del tipo de relaciones de compañía, desde como decía antes, desde objetos eh, hasta plantas, mascotas y otros seres humanos. Eh, recomendaciones para el diseño, pues da prioridad a la diversidad, la autodeterminación, el empoderamiento e incluso la justicia social, el acceso a, a la tecnología y el, quién se beneficia de esto, la privacidad. Eh, en este sentido, fue muy interesante que los 15 participantes de Parisa en este, en este estudio dieron respuestas tan diferentes en experiencias de vida, en cómo se relacionaron con el robot, qué opiniones tenían sobre el futuro. Lo común fue lo diferente, la diferencia. Y eso fue muy interesante porque me parece que en diseño luego um, enfrascamos mucho, marcamos mucho a los usuarios por edad. Entonces decimos, ah, sí, gente grande tiene estas características o gente joven tiene estas características. Y lo que vimos es que eso, no, eso no, no, no se sostiene por este estudio, y al contrario, creo que más bien nos, nos invitan a, a definir usuarios no por, no por esos factores eh, demográficos tan sencillos. Y bueno, para cerrar, eh, agradecerles y darles algunos referentes, me parecen a mí, sobre estos temas, si ustedes están interesadas o interesados en estos temas, eh, este libro de The Charisma Machine de Morgan uh, Ames, es un libro buenísimo, eh, trae... trae Temas eh, de filosofía, eh, de, de Weber, sobre carisma, que se ha aplicado mucho a temas de liderazgo y demás, pero al tema de tecnología. Y creo que en diseño hemos usado poco estas nociones filosóficas eh, profundas, fuertes, de carisma en nuestro proceso de diseño, y esa es una, una buena provocación que hace Morgan. Eh, este otro libro de Lisa Feldman Barrett, eh, quienes me conocen ya saben que desde hace unos años este, soy, soy fan del trabajo de Lisa, eh, ella es una eh, psicóloga y neurocientífica y bueno, eh, su libro afortunadamente ya está traducido al español por Editorial Pai 2, La vida secreta del cerebro. Recomiéndenlo por favor a sus, a sus bibliotecas para que lo, lo adquieran. Y bueno, ella hace una redefinición completa de esta idea simplona de mediados del siglo XX, eh, de Ekman y demás, de las seis eh, emociones básicas y de que podemos reconocer emociones a través de la expresión facial, y, y no, Lisa Feldman muestra evidencia de cómo las dimensiones tienen una dimensión lingüística muy importante, una dimensión biológica muy importante y una dimensión cultural, eh, histórica, social muy importante. Entonces, bueno, ahí lo pongo porque me parece que el diseño, uh, el tema de diseño y emociones se quedó un poquito retrasado en, ese, en esos modelos del siglo XX que ya han sido superados y que vale la pena repensar cómo hacemos el estudio en estas áreas. Eh, el libro de Rob Brooks sobre Artificial in in Intimacy eh, salió muy recientemente, ya que París había hecho su estudio, totalmente alineado con lo que ella hace. Es, una, es un libro muy interesante. Eh, y bueno, el libro de Fernando Martín Juez, que falleció hace poco y que en paz descanse, de Fernando. Gran maestro de muchos de nosotros en la UAM, en la UNAM, creador del posgrado en la UNAM. Eh, el primer eh, jefe de departamento en la UAM Cojimalpan. Gran, gran persona, gran intelectual. Eh, falleció recientemente, pero nos quedan sus ideas y, y los celebramos aquí y les agradezco mucho por asistir a la, a la presentación. Gracias.